Bueno, el nombre del proyecto es la Galería Interactiva Itinerante en Lengua Yaqui. Y bueno, es, es, un, es un proyecto que involucra realidad aumentada, en donde vienen los aspectos generales de la cosmovisión. Manera breve y detallada, pero que pueda funcionar para moverlo eh, en los ocho pueblos yaquis y claro, más allá... Eh, presentando pues eh, las descripciones en ya y en español con animaciones pero lo más importante con participación de la comunidad ¿no? entonces podríamos hablar que hay tecnología comunitaria participativa donde participan valga niños, eh, adultos, eh, muchos maestros también se involucran en esto únicamente nada más este, recalcar esa importancia de que la investigación y esos resultados se queden allá adentro y sean desde la tribu para la tribu. La recopilación de datos, eh, de saberes para después darles una interpretación académica o una interpretación externa eh, pues realmente no, no ha servido de mucho. Aquí la, la participación de ICON y, y junto a SITSAC es súper, súper importante, ya que, pues bueno, uno, creyeron en nuestro proyecto este, para, para apoyarnos y, y orientarnos y hacer más fácil el desarrollo del, del mismo. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro agradecimiento total. Seguimos. Seguimos haciendo cosas, seguimos consultándonos recíprocamente, seguimos eh, manteniendo el, el diálogo porque sabemos pues, que hay mucho, mucho por hacer. Y bueno, no nada más este, a, a lo largo de, del estado de Sonora, también de la República y por qué no, de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, muchas gracias.